a iniciar ahora el ejercicio número 2 que eh, nos va a llevar a generar un modelo nuevo siguiendo las indicaciones, de las imágenes de referencia con las dimensiones que tienen disponibles acá también en el blog eh, vamos a modelar una volumetría pero en esta ocasión partiendo del dibujo de una planta en SketchUp. ¿Sí? Para eso vamos a iniciar Crear nuevo, elegimos plantilla simple en metros y eh, se abre el entorno de modelado de SketchUp Web. Vamos a eliminar esta figura humana que siempre por defecto nos da para dar referencia de la escala. Podemos comenzar generando guardando con nombre el archivo, le damos a guardar en, vamos a elegir la nube de SketchUp y eh, nombramos ejercicio número 2, guardar aquí de esta manera, si bien nosotros podemos ir guardando, se va a ir eh, auto guardando eh, según el tiempo que esté configurado. Antes de comenzar a modelar, vamos a recordar un concepto que es eh, importante tenerlo siempre en en cuenta. El concepto de economía de recursos computacionales. Eh, este concepto está asociado a lo que hemos eh, mencionado anteriormente como eh, la optimización de archivos. ¿Qué significa? Que no debemos generar peso de más en el archivo. Nuestro archivo optimizado va a tener que estar siempre compuesto por los objetos y las entidades modeladas, con todo lo que le apliquemos para configurar su visualización y su aspecto, pero sin contener elementos de más. Esto es, eh, líneas de más, figuras duplicadas, eh, eh, etiquetas o tags de más, componentes de más. Para todas estas eh, opciones, eh, tenemos en cada uno de los recursos eh, de trabajo y en cada una de las herramientas que SketchUp nos ofrece la posibilidad de purgar. Esto lo tenemos que tener siempre presente porque nos va a permitir generar un archivo liviano que nos permita hacer justamente economía de recursos computacionales. Los recursos que se economizan son memoria eh, de guardado, espacio en disco, memoria de video... Eh, estos son los recursos del hardware que nosotros al configurar nuestros archivos eh, optimizados eh, estamos siempre favoreciendo, ahora bien sí, vamos a iniciar el, el dibujo habiendo seleccionado la plantilla simple en metros, antes que nada como ya contamos con una posibilidad de distribuir el contenido gráfico a través de las tags o de las etiquetas vamos a generar Tres tags, vemos que tenemos siempre por defecto eh, la que se genera eh, en forma automática. Vamos a generar una primer tag que le vamos a llamar muros, enter, una nueva tag que le vamos a llamar cotas, enter, y generamos una nueva tag que le vamos a llamar equipamiento. De esta manera ya tenemos generadas las etiquetas que nos van a permitir organizar todo el eh, conjunto de modelos que tengamos dibujados. Ahora bien, vamos a proceder a dibujar teniendo presente las medidas del modelo de referencia. Me voy a ubicar en la vista superior. Recuerden que siempre tenemos la posibilidad de eh, cambiar esta visualización, pero para partir eh, iniciar y dibujar con precisión me conviene posicionarme siempre en la vista superior que me muestra en el centro el origen del de, eh, eje de ordenadas yo ahí lo moví lo voy a volver a la vista superior eh, correcta analizamos el modelo nos, eh, que se nos plantea para tomar de referencia es un volumen puro que tiene un lateral de 13 metros y el otro lateral en superficie de 11 metros 25. Con la herramienta rectángulo me voy a acercar al origen, hago un clic, y en el cuadro de valores voy a tipear 13,11.25 y le doy Enter. De esta manera ya se ha generado, seguimos en la vista superior, este primer eh, rectángulo inicial del que vamos a partir. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, para trabajar con precisión, si bien tenemos las medidas eh, vamos a tener presente que en nuestra planta de referencia a modelar, todos los muros perimetrales son de 30 centímetros y todos los muros interiores son de 15 centímetros, de manera que Ahora tenemos la posibilidad de darles espesor a estos muros. Lo vamos a hacer con la herramienta equidistancia, también denominada Offset. Venimos al panel lateral izquierdo, donde está el icono de eh, push, o empujar o tirar. Una de las herramientas que está guardada en su interior es la herramienta Offset. La seleccionamos y nos acercamos a un perímetro, a uno de los laterales del perímetro. Hacemos clic, y en el cuadro de valores, tipeamos el valor que nosotros queremos eh, que sea equidistante. En este caso, 0.30, que es el espesor de los muros perimetrales. ¿Sí? De esta manera, se ha generado en todo el perímetro... Un muro, eh, una línea que copia, digamos, el, el, el perímetro original, pero 30 centímetros hacia adentro. Bueno, una vez que hemos eh, realizado eh, este paso, ahora nos tenemos que valer de los elementos o recursos que nos permitan ir midiendo para tomar referencia. En este caso lo vamos a hacer con la cinta métrica, que nos permite ir marcando puntos auxiliares. Si bien podemos usar, por ejemplo, el lápiz o también la herramienta cotas y podemos ir marcando los puntos en los que queremos eh, ubicarnos. Por ejemplo, vamos a tomar referencia que, eh, según eh, la planta que se les ha provisto, en este eh, lateral tenemos el primer muro interior a 3 metros de distancia. Me voy a posicionar, hago clic y sobre esta línea yo voy a marcar 3 metros. Enter. De esa manera se ha hecho el primer punto auxiliar. Simplemente con la herramienta lápiz se ajusta si yo me acerco con el cursor al punto marcado con la cinta métrica y estiro dibujando. Ya tengo una primer línea. De esta manera voy a continuar tomando referencia de eh, todas las medidas eh, que, que corresponden a la planta de este modelo dado y voy a ir completando de esta manera el resto de los muros interiores. Fíjense que así como puedo usar la herramienta equidistancia, voy a usar o la herramienta. Eh, cinta métrica para poder medir y marcar otra línea, en este caso voy a usar eh, el lápiz directamente haciendo clic y estirando una línea y voy a marcar a los 0.15. De esa manera ya tengo generado un primer muro interior. Luego puedo ir dibujando todos eh, el, el, los restantes, ir eliminando las líneas que estén sobrando y de esta misma manera puedo ir generando el resto de eh, los muros interiores de este diseño.